Me enamoró un millón de años. Bueno, y acá recuerda, nunca más necesitas decir ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Tanto tiempo! Uh, <risas> Disculpa, desaparecí, pero ya estoy. ¿Cómo estás? Soy Jolie. Bienvenido a mi canal, que se llama La Jolie Channel. Después de un millón de años, por fin estoy grabando un vídeo para ustedes. Hoy día me gustaría solo que aprendamos cinco verbos, no más. Verbos que tú ya deberías saber. Si no sabes, no te preocupes. Vamos a revisar con los ejemplos. Voy a intentar. ¿Te parece? Me parece. ¿Estás listo? Yo estoy. Después de tanto tiempo, estoy más que lista. Vamos, chicos y chicas. Empezamos los verbos más populares en inglés. ¿Por qué tú quieres aprender inglés? ¿Para negocio? ¿Para viajar? ¿O para encontrar amor de tu vida? No podemos hablar sobre los verbos sin mencionar un rey de los verbos, que es verbo to be. Seguramente escuchaste un montón de veces este verbo y piensas, OK, yo sé, es ser y estar en español y en forma de presente simple. Hoy día vamos a hacer solo el presente simple. No vamos a mirar al pasado, OK? Hoy día pasado no es importante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar cómo es verbo to be. Es muy fácil, muy sencillo. ¿Cómo son las formas? M para I, I am. Luego are, we, are. You are, they are. To be, en forma is, que es. He is, she is, it is. Bien. ¿Cuándo necesitamos usar el verbo to be? Verbo to be usamos con edades, por ejemplo, I am, si por ejemplo tienes 30 años, I am 30. Y acá recuerda, no usamos verbo have, ¿ok? Siempre verbo to be. I am 30. ¿Cuándo más usamos verbo to be? Usamos con profesión. Por ejemplo, si tú eres un ingeniero, ¿cómo vas a decir? I am an engineer. I am an engineer. Pueden preguntarme, ¿por qué uso en antes de engineer? Porque la profesión empieza con un vocal. A-E-I-O-U. Engineer. Por eso, an engineer. ¿Para qué más sirve? Las opiniones. Por ejemplo, quieres decir, eso es fácil. ¿Cómo vas a decir? It is easy. It is easy. O por ejemplo, English is easy. Inglés es fácil. Sí, es así. <risa> ok, ¿qué más? ¿Para qué más sirve? Cuando estás mostrando las cosas. Ok, por ejemplo, this. This that. ¿Y qué pasa cuando tienes más objetos? These. Those. Ahora, quiero que en los comentarios me escribes más frases con verbo to be. ¿Podemos hacer este acuerdo? Podemos. Podemos. Usa tu imaginación. Verbo número dos. Hmm. Verbo tener. Verbo have. En presente simple, este verbo tiene dos formas, I have, we have, you have, they have. Ahora, la tercera persona, he has, she has, it has. ¿Recuerdas? Ahora, ¿cuándo usamos verbo have? Ya sabemos cuando no usamos verbo have. El verbo have no usamos cuando hablamos sobre edad. Por ejemplo, como mencioné antes, no hablamos, yo tengo 30 años, traduciendo directamente, dices I am 30 y eh, también no vas a decir, por ejemplo, cuando tienes frío, ¿qué vas a decir? I'm cold, ¿no? I have cold. I have a cold significa tengo un resfriado. Puedes preguntarme, ¿para qué sirve verbo have? Usamos cuando quieres decir que tienes algo. Por ejemplo, I have a car. Or, I have a computer. O, por ejemplo, I have a headache. Dolor de cabeza. Egg significa dolor. Pero cuando agregas una parte de cuerpo, no todas, y agregas egg, head, egg, tooth, egg. Dolor de diente, stomach ache, dolor de guatita. <risa> Así se dice en Santiago de Chile. Six hours later. Ok, necesito hacer alguna cosa y no terminé este video. Ahora son 11 horas. Vamos a terminar. ¿Para qué también sirve half? Cuando queremos decir, por ejemplo, tomar la ducha. I have a shower every day. Obvio. <risa> have breakfast. Desayunar. Porque en inglés no existe una palabra para decir desayunar, almorzar y cenar. Por eso necesitamos agregar have. Have breakfast. Desayunar. Have lunch. Almorzar y have dinner. Y cenar. Solo nos quedan tres verbos más. Y ahora este verbo es súper popular. Significa ir. I, we, you and they usamos go. He, she and it usamos goes. goes. Go to, ir a. Por ejemplo, I want to go to the cinema. Quiero ir al cine, with you, contigo. I want to go to Italy, to see my best friend. Sí, tengo una amiga que vive en Italia, exactamente, en Roma, y es polaca. Pero también usamos go on, go on excursion, or go on a cruise, go on vacation. Go on holiday. Ahora, vamos a hablar sobre dos verbos muy, muy, muy, muy muy parecidos. DO y ME. ¿Cuál es la diferencia, pueden preguntarme? Significan hacer. Significan exactamente lo mismo. Pero DO usamos más con acciones. Hacer las compras. DO the shopping. Básicamente podemos decir todas tareas de casa. Make es distinto. Usamos cuando queremos decir produce o create, producir o crear. Verbo do en presente simple, I, we, you and they, do. He, she and it, does. Verbo make en presente simple es I, we, you and they, Make. He, she, it makes. Por ejemplo, Make bread. Make a mistake. Hacer un error. O make a list. Make a bed. Hacer la cama. When I wake up, I make my bed. Mentira. Y último verbo es verbo like. Gustar. Por ejemplo, I like you, me gustas. En español, verbo like es un verbo más difícil que puede existir. Cuando estaba aprendiendo español, dije a mi profesor, no me gusta nada porque este verbo es tan difícil que no puedo aprenderlo. Hasta ahora tengo problemas para decir. Pero en inglés es muy fácil. Ok, vamos a jugar true or false, verdadero o falso, ¿ok? Bien, vamos. I am 30. ¿True or false? False. Siguiente. I have a car. Tengo un auto. False. No tengo el auto. Mm -mm. I go to the cinema a lot. Me voy al cine mucho. False. I make a list. Every day. True. I am really organized. Soy una persona bien ordenada. I do the shopping online. True. I do a lot of shopping online. Y último, I like pizza. Sí, yes, true. True. Pizza is my favorite food. Pizza es mi comida favorita. I yes, I like pizza, but I love chocolate more, definitely. Así terminamos. Muchas gracias por ver este vídeo. Obviamente que tenemos mucho más verbos y vamos a hablar sobre otros verbos en otro vídeo. Por ahora, muchas gracias por ver este vídeo. Si te gustó este vídeo, dame un like. Y si te gustaría tener una clase conmigo online, escríbeme. Mis redes sociales están por acá. Hasta la próxima. Chao, chao. Otro ejemplo. I like him. OK, ahora vamos rápidamente a repasar. ¿Cómo se dice? Tengo 30 años. I am 30. La verdad no tengo 30 Si sí, me gusta la pizza I like, the, I like pizza But I love chocolate Too Hoy día Hoy día Hoy día hoy.